Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, a esta hora cuando presentamos el programa diferente a todos en radio y televisión. El super debate que inicia a esta hora a través de, a través de, enlazado también en unos momentos con la voz del Río Grande, este, este debate lo transmitimos de lunes a viernes, son tres horas. ...de pura candela... ...12 del día, 3 de la tarde... ...a través de la voz del Río Grande... ...910 AM en la ciudad de Medellín... ...Anochecer con dios ...que se emite de lunes a viernes... ...de 9 de la noche también en la voz del Río Grande... ...y todas las transmisiones de fútbol con Nacional de Medellín... ...a esta hora... ...estamos todavía en el juego de Nacional... ...está perdiendo frente a millonarios... ...en el Atanasio con del Ratón Pérez... ...y el Deportivo Independiente de Medellín... ...cayó también ahorita en la tarde... ...con el Santa Fe de Bogotá... ...dos goles a cero... ...Envigado 3, Río Negro 3... Qué partido entre Envigado y Río Negro... ...otro de los clásicos regionales de la montaña... ...pero bien, vamos a estar hablando... ...de lo que ha sido... ...desde luego la presentación hoy del Medellín... ...lo que pasa en estos momentos en el estadio... ...Atanasio Girardot... ...que pues... ...tenemos que multiplicarnos... ...para poder estar acá en el programa... ...porque lamentablemente esos horarios... Solamente benefician a la Di Mayor, pero perjudican a los equipos. Perjudican a los equipos porque hoy Nacional pudo haber hecho una mejor taquilla si el partido es a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a última hora. Sí, tienen a los equipos paisas como bobos en la Di Mayor y siempre le programan a esta hora. ¿Habrá alguien que proteste en Medellín, en Nacional, ante la Di Mayor? ¿Por qué no ponen si, le, lo, partidos más tempranos o el día sábado? Pero siempre Nacional de Medellín a esta hora lo están castigando. Porque es un castigo, ¿no? Para la imagen muy bueno, muy bien. Porque le prende radio, porque prende de televisor, ¿verdad? Sintonía. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos. Por ahora quiero darle la bienvenida y decirle que las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas van a participar de estos premios que entrega PunkCrome. Usted nos llama al 232-4604 o 01-8051-5015. Estaremos entregando camisetas, gorras, que tenemos para todos y cada una de las personas que nos llaman esta noche con estampados, Sí, señor. Funcron, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil. Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias o políticas, llámenos. Funcron, 16 años, estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampado-funcron. Bueno, y a esta hora eh, sigue el partido 1-0 perdiendo Atlético Nacional. De esto vamos a hacer análisis. Y también del partido del Deportivo Independiente de Medellín. Pero quiero decirles que el debate lo presentamos ya. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Un hotel 5 Estrellas. Y Global Sport, líder en mercado deportivo Activación de marca, patrocinio, megaeventos, derechos de televisión Publicidad en vallas, en fin Ahí está, para que usted nos llame y se comunique Si quiere que su publicidad se vea en todos los rincones del país Llámenos 444-6529 y también estamos con Al Comprar, en el mes del aniversario, Al Comprar, tecnología, electrodomésticos, todo a crédito. Y tenemos promociones hasta con el 50% de descuento en Al Comprar. Bueno, ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica de una vez. Enseguida, en unos minutos, vamos a estar... En vivo en directo desde el Atanasio Girardot con Don Elkin Lavó, el charrúa Cuello Núñez que están transmitiendo el partido a través de la voz del Río Grande. Nosotros transmitimos el primer tiempo y hubo que migrar para el canal. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres mes, moscas. Él dice que genéticamente verde y está perdiendo su equipo 1-0. ...con millonarios... ...¡Gol de Cuchin! ¡Ay! ¡Empató! ¡Nárralo González! ¡Gol de Cuchin! Bueno, ¡Gol, gol de, gol de Cuchin. Cuchin! No, yo, no, no, yo no soy narrador... ¡Gol de Cuchin! ¡Gol de Atlético Nacional! ¡Eh, ¡Gol! ¡Gol de Cuchin! Don Jaime Tobón de la Roche Inmortal... ...bueno, se empató bueno, el partido... ...en el minuto 25... ...Millonario con 10 hombres... ...el segundo tiempo... ...expulsaron a Duque por doble falta... Por doble amarilla, perdón, y acaba de empatar el equipo Atlético Nacional. Vamos Oye, a ver. Escuchen, de todas maneras, hombre, Luciano, escuchen, vea, ya, ya, ya ya ahí lugar. está haciendo goles, son dos Mira, fuera lugar, pues güey. Yo no sé si estaba en fuera de lugar, así, ah, pues, está ahí mucho fuera de lugar. Claro, Sí, Sí, estaba ah, en mira. fuera de lugar. De todas maneras, pero, ahora, sí... No, si, si, si valiaron el gol en fuera de lugar, pues, hombre, el, el señor, el magija que está pitando le ha perdonado a Millonarios una fa, unas faltas, unas faltas que parecen increíbles. Uno por uno se pone el marcador. No ha sido la mejor presentación de Atlético Nacional. Ha dejado muchas dudas. La zona de recuperación en la media cancha, donde Valdomero Perlaza hoy, ha estado en una noche realmente infame y que ya amerita que se revise el caso de Valdomero Perlaza. Porque para mí los dos volantes de Nacional en la marca deben ser Rovira y Gómez, Sebastián ya, Gómez y, y Rovira. Entonces, pues, ya con este, con este empate, pues, ya más o menos se ha tenido un poquito la cosa, pero falta mucho rato de partido, y Nacional hoy ha tenido un primer tiempo para olvidar, para olvidar los primeros 45 minutos en el estadio de Atanasio Girardot de parte del equipo atlético nacional, que tuvo un traspiés. ...para goce de mucho ante el Deportes Tolima... ...pero vamos a ver cómo se pone la cosa a partir de este momento... ...en el estadio Atanasio Girardot. Bueno, eh, voy a saludar a esta hora en la mesa de la polémica, en la mesa del debate... ...a don Gustavo Osorio Salazar... ...hoy Medellín cayó miserablemente en el Campín frente al Santa Fe... ...se había ganado en semana el partido frente a los de Caldas... Tres a, ...en el minuto de Dios se hizo el gol pero hoy lamentablemente perdió. Este Santa Fe no ha ganado sino dos partidos. Uno de los ganó Nacional por la Copa Colombia y hoy se lo ganó Medellín. Señor Osorio, buenas noches, bienvenido al debate. Hola Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Bueno, la única explicación que tengo a la hecatombe de hoy, como diría nuestro presidente Uribe, es que no les hayan pagado, porque estuvieron parados en la cancha, y averiguando ahora, saliendo del estadio, me dicen que Don Raúl les dijo a los jugadores que les pagaba después del Clásico. Entonces, eso es la, esa es la única explicación, porque lo de hoy es vergonzoso, lo de hoy es humillante, pero a la afición. No nos humilló Santa Fe, porque Santa Fe no, no fue más, Santa Fe no nos pasó por encima, pero nos hizo dos goles... No, nos hizo dos goles, no. Nosotros nos hicimos los dos goles. Nosotros nos hicimos los dos goles. David González, que en muchas oportunidades nos ha salvado hoy en el primer gol. Pareció un principiante. Fue una masita lo que tiró el jugador de, de Santa Fe. Y sin embargo, él da rebote a esa pelota. Es increíble, increíble que... Le hagan a ese gol a un arquero de la experiencia con tres títulos encima, con Medellín y uno con el Deportivo Cali, a David González. Ah, yo no sé, pero me da, me da pena de ustedes, señores jugadores, porque si uno es un profesional, si uno es un profesional, como primero tiene que pensar en la afición, no puede ser que juegue tan mal y se pare en la cancha que porque le deben le deben algún dinero y sobre todo que si... Don Raúl dijo que les pagaba dentro de ocho días, ocho días se cumplen ya, ¿ah? ¿eh? Eso cuando les deban dos o tres meses de sueldo, pero increíblemente hoy este equipo no dio ni siquiera el 10% de lo que estamos enseñados a ver de este equipo. Porque Ricaurte jugó de para atrás, nunca pasó de la mitad de la cancha, Didier Moreno expuesto solo a marcar, porque los demás absolutamente nada, hoy apenas le llegó una o dos pelotas a Cano, y Cano tampoco como que quería saber mucho del partido, y qué me dice de, de Didier Delgado, que se hizo echar, y no daba nada, no daba más, no daba más, no, no, esto es increíble, el rendimiento hoy de los jugadores es, pero paupérrimo, un Jonathan Marulanda que uno dice, si a mí me dan la oportunidad, y yo soy Marulanda, y veo que detrás de mí hay un jugador que recuperándose es titular. Yo me juego el puesto, me juego la vida. Y Marulanda hoy, horrible, horrible, horrible. Y así por el estilo los demás jugadores. Así que hoy creo que de esta hecatombe no se salva nadie. Y ojo, se perdió ante un equipo que es la, la segunda victoria en el año. La segunda victoria, la primera en esta liga de un equipo que va a colero en los dos torneos, que creo que va a batir un récord. Si Santa Fe queda a colero en este torneo, creo que es un récord porque quedó colero en el primer torneo. Así que, señores, el próximo domingo no me sorprendería si les hacen plantón, así que les tocó ganar el clásico sí o sí. Es el próximo domingo, ¿no? El domingo a las 5 de la tarde, al sí. menos es buen horario. 5 sí. de la tarde y no este 8 de la noche. No, pues es que la alcaldía sí no se puede dejar meter los goles de Mayor. Aquí los clásicos tienen que jugar de día, punto. De noche no, por motivos de seguridad. Entonces, esperamos el domingo. ¿Quién es el local? Medellín. ¿Su equipo? Mm. Bueno, señor. En la mesa de la polémica del debate... Don Gol. Don Augusto <risa> Velosa, el cirujano del comentario... Está, están ganando millonarios, empata y usted sí, ha, bien, con el guante del Junior. Con ¿no? el guante del Junior, eh, a, a nombre de Mister... Villar, Villar. Villar, los que quieran el guante de Junior, la gente de Barranquilla toda la costa, y aquí costeños que hay en Medellín, pues es llamen y pidan el, el guante de, de Mister Villar del Junior de Barranquilla. Sí, lo del Medellín es catastrófico, porque, pero yo hoy le echo la culpa al técnico, hoy hay una mala planificación, eh, un 4-1 con Didier Moreno como único, un, único volante recuperador, Ricaurte Urte perdido, y coloca a Jairo, al a, a jugador G, Jesse Díaz, como dicen los ingleses, hacer una labor de box to box, de área a área y el pelado, pues es muy jovencito, 21 años, cuarto partido profesional, o quinto partido profesional, que no, pues no tiene la experiencia para ser un jugador que rompa y vaya de área a área y sobre todo llega bien, trata de llegar bien al área arriba, rival, tanto así que hizo gol hace poquito. Pero que no no marca, no tiene ese sacrificio de marca. Eh, muy mal estructurado Medellín hoy, eh, como equipo, como conjunto. Eh, no jugó a nada, cada jugador una isla aparte. Hoy fue un desastre realmente la, la labor en conjunto de, de Medellín y con. ...bajísimos rendimientos... ...yo yo soy admirador número uno de Ricaurte... ...como jugador de fútbol... ...pero si Ricaurte no levanta el nivel por Dios... ...Medellín sigue jugando con un hombre de menos... ...y lo que dio Mar, eh, ...el Marulanda lateral derecho... ...lamentable, lamentable... ...y del Medellín lo que se ha dicho también... ...estamos de acuerdo hoy... ...lo de Baldomero Perlaza... ...lo del Indio Ramírez... También un mediocampo totalmente, eh, is, eh, unas islas completas donde le dieron todo el espacio a Millonarios en el primer tiempo para contragolpear con una claridad eh, total de Millonarios que en la última puntadita fallaron o si no el primer tiempo termina por lo menos 3 a 0. Realmente mal. Ya se hicieron cambios y es la gran ventaja, Rafa, que tiene Atlético Nacional, que tienen unos recambios interesantísimos. Entró ya Pelini entró eh, el jugador... El jugador Brian Rovira entró, pero tiene a Tino, Vladimir que entró, Barcos, tiene una suficiente eh, reserva para rematar partidos como lo está haciendo en este momento frente a mi oral y estimado Rafa. Bueno, eh, usted siempre entra en sus debates dando noticias. Y eh, Esperaba que hablara de Nairo Quintana Ah, sí, sí, sí ¿Qué? Pero, ¿Qué? ¿Qué? pero usted <risa> me preguntó y me, ¿No? me forzó a hablar de millonarios ah, inicialmente. no. no, Entonces, no, no pues, Usted le tiene miedo sí. al señor González Porque usted siempre entraba con alguna pildorita Por ejemplo, yo también esperaba que usted dijera El recibimiento que le dieron hoy en el Galatasaray Falcao claro, García, mamita no, oh, sí. querida, eso es de un héroe, hermano. Sí. Lo recibieron, oye, lo recibieron como mil personas ¿Y ¿Y en, Nairo, el Quintana, líder de la en el aeropuerto. El aeropuerto. Ah, y, ¿y, ¿y, ¿y Nairo. Nairo el... Pero usted España. le tiene miedo a González, usted no entró ni con Nairo ni con Falcao que eran pero, las noticias del Pero usted del se día. imagina la emoción de millonario y seguir ganando, hermano. Inicialmente, pues. Pero es que ah, cuando me lo rentamos ya el patado. partido. Bueno, yo que el partido no ha terminado. Y Nairo es el primero que nacionales la los partidos. Nairo Nairo la ve. Nairo le, le, le sacó 8 segundos al segundo, ¿no? Creo que 8 segundos, sí, creo. Sí, sí, es el sí, sí. De todas maneras, fue el líder. Y, y, y Miguel Ángel López quedó tercero. Perfecto. Perfecto. Lástima Corro. por mí. Estoy López. con la garganta. Ah, es que se aturada. cayó. Sí, por eso. Se cayó y quedó todo lacerado. Bueno, sigamos sí, a ver, hombre. Bueno, vamos a saludar. No sé si estar aquí o En la mesa del debate. Sí. A Juan Diego Arroyá, que estuvo presente en los dos encuentros del medellín del Atlético sí, nacional bienvenido señor Juan Diego muy buena noche Rafa Gol, sí, saludo para noche. usted, para todos los televidentes y bueno pues hablemos de, de lo que está pasando con Nacional hasta ahora porque me parece que el replanteamiento que se hizo para la segunda parte le ha dado sus frutos acaba de empatar el partido y, y según lo que, lo que estamos observando está a punto de conseguir el gol del triunfo, tiene a Millonarios completamente dominado me parece que hay que revisar temas ya en cuanto al tema individual, yo creo que esa, ese, el Baldomero Perlaza no le dio para estar en este proceso de Juan Carlos Osorio o servirá para otro tipo de juego otro tipo de fútbol, otro, otro tipo de partidos ni el Indio Ramírez porque es que aquí no, no, no, no, de verdad que no fueron alrededor de unas 3, 4 entregas erráticas de Baldomero Perlaza y una de ellas terminó en el gol de Millonarios entonces por ahí cuando se comienza a arriesgar saliendo con un jugador que comete ese tipo de errores en, en, en situaciones importantes de juego, creo que es para revisar. También el caso del Indio Ramírez, le dan, los, le dan los, los inicios de juego, no influye en el juego, aparecen otros jugadores, en fin, tantos elementos hay que comenzar a revisar para eh, ubicar a estos jugadores en la formación titular. Hoy sí, había problemas con los centrales, no estaba, eh, sabe, sabemos los problemas de lesión de jugadores importantes, entonces había que improvisar, Mafla, para que ha respondido al técnico, está ahí haciendo pareja con Reyes, este muchacho, Cristian Blanco, pues ahí tratando de, de, de solucionar problemas por su costado. El Iberton Palacio, el más importante de Nacional, por derecha, en ataque, por la espalda de él fue donde más atacó millonarios, pero siempre partió por los errores ¿Qué cometía Valdomero Perlaza de en entregar la pelota, eso fue claro en la primera parte. Ahora, por fortuna, se ha corregido el ingreso de, de Brian Rovira, el ingreso de Vladimir Hernández, creo que le da otro matiz a este Atlético Nacional, que está muy cerca, muy cerca de conseguir el gol de la victoria. Así que eso se espera para que el equipo de Juan Carlos Osorio siga manejando los puestos de vanguardia, los puestos de privilegio en la Liga Colombiana, que para eso es confeccionado este Atlético Nacional. Y dependiente de Medellín, esto tiene una, una, una sola respuesta, don Rafa Gol. la respuesta es clara, el equipo se paró, esto es decir sí que es culpa del técnico, que es que Mambo no jugó, que es que eh, eh, André Ricaurte está, está parado, que no, el equipo está parado todo, Por eso. no quisieron jugar hoy frente a Santa Fe, ¿por qué? Hay que dar los hijos de interrogación, ¿por qué sería? Porque no hubo absolutamente nada que rescatar en este Medellín de hoy, un Medellín... Ido el Campín, un Medellín perdido en la cancha, jugadores influyentes que son importantes en el equipo no aparecían. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Eso tiene una respuesta. Se paró el equipo. ¿Por qué? Es lo que no sabemos, don Rafa. No, bueno. Lo más grave, lo más grave, cuarta derrota Encaje. consecutiva, cuarta derrota consecutiva. Y me atrevo a decir a esta hora Pero... que Medellín quedó hoy eliminado. Ajá. Quedó hoy eliminado, porque viene el clásico, viene el partido contra Envigado en viene Envigado, vienen partidos muy complicados y con ese nivel y que los jugadores no quieren porque parece que volvió el sindicato, no sé, yo lo de hoy no, no, lo, tengo, no lo tengo como, mejor dicho, no tengo explicación a lo de hoy, salvo que sí vi que los jugadores se pararon en la cancha, pero... Debe ser que les deben mucho, debe ser que no les pagan. Pero y es un partido. Lo, y, lo, y, lo oiga, último, y lo último que me dijeron fue que don Raúl les dijo que les pagaba, pero después del clásico. Pero es un partido. Este sí es un partido saca porque no, no fue goleado por Santa Fe, pero perder frente al último a un equipo realmente muy pues liviano. Los, lo no, no, sí. Los que saben la realidad no, con, lo con de lo que pasó, cuatro derrotas. Los que saben la realidad con respecto oye, al porque, técnico, eso no directivo. Porque usted puede perder, usted puede perder un partido, pero es que Medellín lleva cuatro y sabe que Medellín. De la primera posición, antes de perder el primer partido, Medellín era líder y hoy está en el puesto 14, 15. Va para, es para la cola, va, es para la cola que se las pela. Entonces, ya, eso no tiene no tiene vuelta de hoja. Pero, pero hombre, volviendo, oiga, volviendo al tema de, de Nacional, a mí me parece que el, el técnico, vea, acá el señor González no se atreve a decir lo que yo voy a decir que el técnico es muy sobrador en la escogencia de la nómina, es que lo que escogió hoy para enfrentar a millonarios, es que uno tiene que respetar también los rivales, el Indio Ramírez, neider Moreno, con ese nivel, estos jugadores están para, para actuar en Nacional, Baldomero Perlaza, lo que pasa es que, que él, él, para jugar en nacional. él quiere llenarse no. de motivos, el Indio Ramírez lo pidió él, neider Moreno lo pidió él, Perlaza lo pidió él, y ya, yo creo que es, tiene que llenarse no. de motivos suficientes no, no. para decir, El señores, nacional, ustedes ay, nacional, o no responden Gen, a mi confianza. Gen, Usted, son, yo yo no a ustedes, ah, pero se yo confío en yo, yo los traigo oiga, oiga, y pero, ustedes oiga, salen con oiga, oiga, actitud. Oiga, pero qué respuesta no. la de González, que se está llenando de motivos. Si en todos los partidos, vamos ya para la décima fecha y en todos los partidos hace esos cambios, esos revulsivos, esos esas rotaciones, entonces no. No la... Eh. Y ojo, él cree en ellos. Y, y, no, y hay jugadores. ellos no, les no le corresponde. Y hay jugadores que puede que te actúen bien en una posición, pero no en todas. No en todas. Uh, no pues El tiene confianza en ellos, pero no, lamentablemente no, no. ellos están en una. Ya, Nadir Moreno. Que ya empezaron. Se usted, cree que Mafla le ha resultado en varias posiciones. Ya, ya empezaron usted los de la prensa deportiva. Ay, ¿y usted por qué no juega? Y ya y Nadir Moreno comenzó. Es que ya la. de qué. Hoy lo pusieron a jugar. No dio. no entregó absolutamente nada. No venga El con esos cuentos uso... que usted hoy pidió a Neider Moreno. Sí. En la cabina, pues, si sabe la sin saber la Ya es hora de que Juan Carlos eso, ponga a Neider Moreno. Porque por él eso, lo pidió. Por, ¿Por no de los jugadores que pidió como refuerzo. Por eso, usted? yo lo pedí. Ay, lo que se comió. Yo piché. lo pedí. Para ver qué era lo que tenía Neider Moreno. No tiene nada. No tiene nada. Pues por lo que Pero, de, de, nacional, lo que de y cuando hablo de nada me refiero a que de nacionalista no tiene absolutamente nada de Atlético Nacional. Todavía sigue pensando como jugador de Envigado, así sí es muy difícil. No sé, y el Indio Ramírez con este muchacho no va a pasar nada en Atlético Nacional. Puede que en el Real Madrid sea lo máximo, en el Barcelona lo máximo, pero con la casaca nuestra no nos va a rendir. Espero que Guacárdoba. No cómo se, se burla de Si no da en Nacional, ¿usted cree que lo va a contratar en bueno, na o el sabe. Barcelona? Un buen sí, sí. empresario, no, no, pues no, no. es capaz de acomodarlo en alguna no. parte. Pero el tema de Neider, por ejemplo, no todos los jugadores son polifuncionales. Neider era lateral, puntero, carrilero por derecha. De ahí no salía nunca el Envigado. Nacional lo pone en todo lado, por el centro, está por el Está en Nacional y sí. tiene que adaptarse a donde está. Que el no tema. está en Envigado. Pero... ¿Qué es el problema de estos jugadores de equipos chicos? Pero... Llegan a los equipos grandes... Y no dejan de pensar como jugadores de equipos chicos. Está en Atlético Nacional y tiene que ser capaz de jugar en Atlético sí, Nacional. Sí, pero, González, no todos los jugadores son polifuncionales, que es lo que pretende Osorio. No todos tienen bueno, ese, ese hábito para el manejar diferentes los perfiles. no ¿A Juan Carlos Osorio de acuerdo ah, a las circunstancias de Y tiene que adaptarse las a las circunstancias de Atlético Nacional. Ahí uno lo acomoda. Es que Nacional, tiene, por adaptarse a Nader Moreno. Nacional tiene que adaptarse a Neider Moreno. Nacional tiene que adaptarse a Atlético Nacional. ...y que se olvide pues que están en Vigado... ...con el respeto que merece envigado, Vigado... ...pero jugó como si estuvieran en Vigado... ...a mí no me parece sobrador... ...jugaba mejor, mejor en Vigado... ...jugaba mejor en Vigado... ...sí claro mil a veces... Lo mostró, por eso mil, lo veces lo ...mil veces... Pero, ...pero a mí no me parece que Juan Carlos Ciro sea sobrador con la nómina... ¿no? ...sino no. que ubica a los la, jugadores de a, acuerdo... La, ...a las la la, características la, la, la de hoy, rival... ...la nómina de a hoy es, es claro. para enfrentar a un rival Él, como millonario... Él consideró... ...de acuerdo a lo que tiene cada jugador... ...lo ubicó en su puesto... Y ubicó el, ubicó el juego. O se lo veía cómo empezó el partido para Nacional, que estuvo a punto de marcar y pudo haberle dado vuelta y haber manejado la situación. A, a punto. Haber administrado a el juego. punto. Pero si usted se acuerda, bueno. el primer tiempo. Pudo haber terminado dos sí, o tres a cero a favor de Neyos. perfectamente, ¿Ah? perfectamente. Sí, después del minuto 15 bueno, acabaron no ah. verdad. Bendito, Poradero, sea bendito sea Dios, bendito sea Dios que no, para ya. dolor de ustedes no terminó tres a cero. González, van 88 minutos. Se es acaba de comer un gol cuche. Sí, increíble. Pero increíble. increíble. Sí. O sea, era más difícil... Votar sí, sí, sí, lo, sí, sí, lo que hacerlo bueno. Ahí eh, estaba eh, el triunfo eh, El segundo tiempo es diametralmente opuesto al primero sí, señor. Porque hubo revulsivos, hubo cambios, hubo gente que entró Le dio otra dinámica al equipo y es total Y además Mionero está con 10 hombres no Y Oiga, perdió un hombre usted, importante como lo no dice ¿Usted por qué no dice mejor que con ese nivel del Indio Ramírez Y del mismo Neider Moreno, cepelini tenía que ser titular? Tenía que ser titular, porque se salva partidos, salva partidos. Así de sencillo. Sí, pues claro, pero por el, eh, lo que el profe haga en Nacional no admite mayores discusiones. Ah, no, usted no ah, tiene reparo, usted ¿De no. De mi parte no Ah, de ya par. está entregado, ve, de mi cuando, parte cuando no le par. llevé a Juan Carlos Osorio a la cabina le dijo... Profesor, siquiera vino porque le tengo un reparo. Mafla. No, pero y empezó que, el, el, el, es, señor, el señor Juan Carlos Osorio y le hizo así, tin, tin, tin. ¿Por el... le dijo? Mafla es polifuncional. Pero mafla es, que es de mafla, los jugadores que mejor me. Ma, ma, mafla me, para, me, mí. Lo, mafla para mí. De los jugadores que mejor me juega de interno y de externo. Y mafla. Me para lelo, mí. El hombre quedó lelo cuando le hice Mafla para mí ya es un caso juzgado. No. Yo por qué voy a insistir cuando él dice que no? Es que el, el técnico nacional no soy yo, es él. Mafla para mí ya es un caso juzgado, Mafla, el Indio Ramírez y en esa misma tónica va Perlaza, se están convirtiendo ya en casos juzgados, así de simplecito es. Por eso, es si, no, no, no. No, no, no. si el señor lo sigue poniendo, usted entonces sigue eh, avalando al técnico, lo sigue apoyando, así ponga esos jugadores él, que sí. no rinden... Todo lo que yo avalo en todo. Ah, pero tengo mi criterio y mi opinión. Sí, sí. Pero yo, yo, yo no soy el técnico. Y el que echan en caso de fracasar es a él. No. Van 90 minutos, dieron 5 de ahí. 5 minutos para que Nacional para gane. 5 minutos para que pues Nacional gane. Porque Nacional está encima y tiene cómo ganar el partido. No, González, tiene sí, como. Sí, sí, sí. Que es lo que acaba de comer pero, pero, es pero impresionante Pero lo de Cuchi moraliza a sí. cualquiera. Lo de Cuchillo lo a cualquiera, solo con sí, el arco de Mercedes, y lo votó. Eso le quita la moral a cualquiera. Pero no, madre, esos bueno, cinco minutos los esperemos a ver esos Mientras cinco minutos. Mientras tanto, bueno, hagamos esta pausa, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos millones, a ver, porque... Salvo cuadrado. Bueno, esto, esto es un partido de vuelta, Millonarios Nacional. Esta pausa ya regresamos con ustedes, permiso.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 Estamos presentando el superdebate Aún no termina el partido de Nacional Está en el tiempo de reposición Los Faltan 30 segundos. segundos ya Se va a acabar el partido Uno, Millonarios, Gol del Ratón Pérez De Millonarios Y el Gol del Nacional lo hizo Patricio El Pato Cuchen, Que pudo haber hecho el segundo Lamentablemente lo Los animales, perdido. el ratón y el pato Sí, bueno está, El fútbol parecía ser un zoológico a rosario. Sí, pero... El señor González debe estar feliz con ese resultado 1-1, porque como en el primer tiempo pudo haber salido goleado, entonces ah, bueno, ahí, rescató, no golearon, ahí rescató un punto. No nos golearon. Y si no puede ganar, no perdás. Teoría que hoy no, no lo pudo aplicar el Deportivo Independiente Medellín. No, es que. Si no puedes no, ganar. Pero... No perdás, pero, pero y es esa que, teoría eh, hoy la aplicó perfectamente a Atlético Nacional No, es que Medellín no la aplicó porque a los señores no les dio la gana Si estuvieron jugando para atrás ante un equipo Terminó, tan pobre como Santa Fe bueno. Terminó, Luciano No me gusta el marcador, pero bueno De ah, local, un punto eh, Sí, pero no, no me gusta el marcador pero, pero, pero, pero peor era perder los tres No me gusta el marcador, pero peor era perder los tres de manera que entonces pues. Sí, pero de todas maneras me parece que, que Nacional de Local sí pues tenía que hacer valer la localía, hombre. Y Medellín, pues bueno, de visitante se perdió. Pero aquí, ¿ante quién? Santa Fe no ha ganado. Santa Fe ha ganado dos partidos. El equipo más uno malo de los ganó, a, uno a de lo ganó. Uno lo ganó Nacional la Copa Colombia, el otro lo ganó y el Medellín. Sí. Sí, y por liga solamente había ganado uno, uno en el, pero, primer, semestre el primer semestre contra Huila contra Huila Neiva 3 a 0 y hoy gana su segundo partido pero de tengo Lita. este no. guante de todas maneras para así. los hinchas de Atlético Nacional que se lo quieran ganar de Mr. Villar tengo este guante así que marquen para pugnar por el guante de Atlético Nacional y este guante sigue siendo para los hinchas de Independiente de Medellín porque nosotros cambiamos de partido político lo que quiera pero de, de equipo no el equipo no Y el de Junior Que por poco Comesaña y lo sacan Se salvó a última hora Comesaña Está con un pie afuera Su mala campaña De ven, los últimos ven, ven, ¿Cómo que de, de un, ven, de un ven, pie Comesaña Comesaña Tiene dos títulos Debe de, de seguir hombre. Marcando la línea 232 treinta 04 y seis ocho mil Para que ganen los premios Entre esos también hay gente llama Uy, guardame ese, eh, ese guante de Mr. Villar Bueno, supongamos bueno. A ver González Supongamos ¿qué? ¿Qué que usted? Atlético Nacional Le gane el otro club. Medellín. Uh -huh. Entonces, ¿qué? Don Ángel, no les va a pagar? A mí me parece pero que si se, les paga. Que les paga por una absurdo. sencilla razón, porque hay taquilla el próximo domingo. No, pero es, pero es que es que con taquilla o sin taquilla, el deber del dueño del equipo es cumplir sus compromisos. De manera que la gente de Medellín gana el Clásico para que, pa, pa, pa que le den el pago. Eso sí es como una camisa de fuerza muy peligrosa, muy peligrosa. Porque por ahí en el desespero por la platica se equivoca y algo les puede pasar. ¿Qué tal esa? Que no les van a pagar si no después del clásico. Quiere decir que para pagarles hay que ganar el clásico. Si no, no hay platica. No señor, no debe ser así. Eh, eh, pero, no debe pero, ser así. Claro no, que no, no, que no, no por puede paso, no. legalmente no. No, ser no, así. no, es que no es, es, que no es así. Él, él dice, es yo creo, por la taquilla. No porque tengan que ganar el clásico. Ahora, el clásico hay que salir a ganarlo. Pero, camisa, esa, pero esa, camisa de fuerza, esa camisa de fuerza no creo que sea así, porque igual les tiene que pagar. La sí. presión, la presión viene para el domingo entrante, es de parte de los sí, hinchas. Yo sí le, le aseguro que los hinchas van a presionar para que el equipo. Gane, para que el equipo gane y que David González no salga con esas palabras que salió. Porque ahí se equivocó a David González. No, que Nacional era invencible, no, que Osorio el mejor técnico del mundo, que Eso era un es técnico gallardía. extragaláctico. No. no, ¿cuál gallardía? Eso es gallardía. Mire, yo, Eso yo, limpio. yo, hincha Eso del Medellín, gallardía. hincha del Medellín, herido en el amor propio, con ira e intenso dolor. Y escucho a mi referente diciendo, no es que sabe qué? es que ese equipo de nacionales invencible nos pasó por encima y, no ¿Y ese verdad? técnico Osorio, no hermano, está sobrado, no freque David González y qué me está hombre, no, no, no. Pero oiga oh, oh, quién está hablando, el alalita del juego limpio. El que reclama ahora la decencia en el ah, deporte. Y, y, Oiga, ¿quién está no, hablando? Y es que es juego limpio. Jue... Oiga, ¿y es que es juego, juego limpio? limpio arrodillarse el al equipo contrario. Es juego la limpio. La el hincha. Vea, aceptar... haga una encuesta usted entre 100, 200 hinchas del Medellín sobre qué les parecieron las palabras de David González. Sí. Y por ahí uno dirá. Pero es no esos 100, de... 200 hinchas del Medellín no, nunca han reclamado la pureza del juego limpio. El ser. Eh, buen perdedor. Nunca lo han reclamado esos 200 hinchas oh, no, de Medellín. No, es en cambio vos sí lo han o sea, reclamado. Hasta ahora fulanito, de no, no, tal digo tal cosa. Eso es Ese cuento. es un mal perdedor. Mal perdedor. David González acepta la derrota y, y no, pero, pero y no, no, que no, no, no. Una, cosa y reconoce, reconoce una cosa es aceptar la derrota una cosa es aceptar la derrota acepta y mira, por pudo haber, haber, haber dicho sí, nos pasaron por encima pero esto es un accidente esto no termina acá, tenemos un clásico en dos fechas, no, mira, pero con el mensaje que mandó No, hay un clásico, pequeño problema es... hay un pequeño problema David González no está en el escuero rojo de Rafa Gol al cual vos le das cartilla lo que tienen que decir es que es el pequeño problema González no pertenece al escuadrón Robert Rabagol porque vos le decís a los del escuadrón hay que decir esto ¡Hay que calificar esto! Él no está en el escuadrón, sí, pero, para tu sí, desgracia sí, no está es el, el no. escuadrón. No, pues una o sea, cosa es el juego limpio, otra la sanidad. Una cosa es el juego limpio y otra cosa es lo inoportuno del momento, porque claro. vienen con dolor los jugadores en el momento. De cinco, ya está carchillado. No, pero digo, es como no pero déjeme claro. es, que eh, hablar. No, déjeme hablar. Ya está eh, la casilla es hecha y lo, no por, terminar, hombre, como, y lo terminaron. Es como inoportuno después de ese, de esa goleada que baje Víctor Marulanda, eh, perdón, eh, Jonathan Marulanda, lateral derecho de Medellín. Como un pordiosero a reclamarle a los jugadores de Nacional que le regalen una camiseta. Eso no puede ser. Ese no es el momento, Marulanda. Y creo Están que. Están carteados hay, todo el se... escuadrón. Ahí sigue buscando la camiseta. Así como hoy en Bogotá, seguramente buscando la camiseta nacional. No puede Pero ser. Pero Velosa es muy no. duro. Que es un pordiosero el que le pida la camiseta sí, a los jugadores de Nacional. Logándola son las cartillas que pueden los señores. No, no, yo no, no le sí no lo estoy de es que, acuerdo. Ah, no, no estoy claro, acuerdo como con un compañero. por Diosero ir a pedir una camiseta cuando Ay, no, no debe ser. Pero Rafa, pidiéndole a uno o al claro. otro, no, la, no se la querían regalar. Hasta que a fin le regalaba, yo no me acuerdo con el jugador, no. a lo último le regalaron, le dieron como pesar a Mar, y se la dieron no, a Marulanda. Después no de perder ser, un partido, después de perder un partido, ¿Ah? yo multaría al que vaya a pedirle la camiseta al equipo contrario. Pero jamás diría que es por Diosero el que vaya a pedir. Como un por Diosero. Es que es más, es por eso estoy, estoy saliendo de corte, porque esa cartilla claro, no la ha no. dicho. Esa ah, cartilla eh, no la ha dicho. La cartilla que le das a tu. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a cuál que escuadrón. Decime cuál es A ti, no, al charrúa oiga, y a otros ya, ah, y no, a otros. Yo, no, y yo y yo soy, etcétera, oiga, etcétera, oiga, etcétera. yo soy escuadrón rojo en un ah, momento, así no, que escuadrón azul como hoy. Yo soy escuadrón rojo. Y soy escuadrón azul como hoy. Te están quitando la paternidad del escuadrón Osorio. El caso es que se puede. Perdió Medellín, acaba de empatar. Nacional frente a Millonarios en el Atanasio Virardot. Esta semana eh, es semana larga, como dicen en el fútbol, hasta el próximo domingo habrá jornada futbolera y el Clásico se repite en el Atanasio Virardot. El local es Medellín, en locales Medellín, enfrenta al Atlético Nacional, se van a volver a ver las carátulas y uno se pregunta, ¿por qué Nacional, que le ganó el Clásico a Medellín 5-2, por qué no volvió a jugar? Ese fútbol... Solvente, ¿Con la Tolima? Ese ¿Pero fútbol porque cambió, cambió todo el palima? equipo, Rafa. No, ¿Y, contra el Tolima, ¿y, ¿y, hoy contra, y hoy contra Millonarios no se vio ese, ese nacional. Entonces, ¿será que va a reaparecer en el Clásico otra vez con su fútbol? Esa es la pregunta para el próximo domingo. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y llegó la hora del yogur, el yogur de colanta, sí señor. Y yo tomo el yogur búfala, este es el yogur, lo nuevo, yogur búfala, búfala de colanta, rico en proteínas, delicioso. Y vienen tres deliciosos sabores, viene en maracuyá, viene en fresa y viene también en mora. Colanta sabe más. Colanta, delicioso. Sabe a campo este yogur búfala de Colanta. Y Colanta cambió el empaque y el. Eh, eh, perdón, cambió el diseño de sus empaques. Miren qué belleza. Búscalo en supermercados con toda la calidad Colanta, incluyendo sus grandes sabores. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Dale vida a tus hijos. Dales el nuevo yogur. Vida de Colanta.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 Bueno, y se han visto que aquí, en el Superdebate, siempre, siempre, todo lo ponemos de moda, esta pinta. Es una pinta de Everfit Biffy. Por eso había que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo. Estilo único, <coughs> diferente y con mucha personalidad. Siempre marcando la diferencia. Sí. Porque la experiencia no se improvisa. Ese es Everfit Biffy.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 Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.com. .co, la Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Brio Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar.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 TV en Grande. Bueno, proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Les recuerdo que este debate lo emitimos todos los días, son tres horas de pura candela, el superdebate a través de la voz del Río Grande 910 en el AM y a través de nuestra... Eh... Facebook Live, en Facebook Live, lo pueden ver también en vivo, y en directo todos los días, el Rafa Gol al aire, Rafa Gol al aire, en nuestra página del Facebook Live. Rafa, y el señor González, muy ladinamente, no ha dicho nada de la derrota, yo creo que todavía no han elaborado el duelo de que cuatro derrotas, oiga, cuatro derrotas consecutivas... Ah, y en el caso de y eso Donimar, te da mucha cuatro dicha. victorias no no lo <risa> eso que te pasa es no no no no feliz de no la no no no no Como no no puedes no, festejar no con lo no tuyo no no no es te feliz. no no no aclaro, aclaro, no es feliz, no es, no es, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Tolima ha venido cuatro veces, las últimas cuatro veces al Atanasio y se ha llevado los puntos. Tengo la causa. Pues nos ten, interesa ten, tan poquito tengo que la, la, causa. la causa. Y la causa es que el mismo mensaje que manda el señor de Soberbio y Sobrador, ¿Quién? la mandan los técnicos y los jugadores. ¿Cuál Porque, señor? ¿Ah? El señor González manda, manda, manda siempre, pobre, ma manda siempre, ah, manda siempre el mensaje de soberbia. Mira, ¡Ah, es que Tolimita! <risa> ¡Ah, es que el ¡Tolimita todavía no se ha eliminado! ¡Tolimita todavía no se ha eliminado! ¡Pobre hincha del Medellín, su representante! Que debiera estar festejando las victorias del Medellín, está festejando las pero victorias González, de del Tolima. De todas maneras, mire. Hombre, <risa> qué pecado con el el Medellín por Dios. No, lo que pasa es, es, no, no, es que lo que más es que lo quiero aterrizar a usted. El día, que usted diga, el día que usted diga que Tolima es buen equipo y que ojo con ese Tolima, le van a ganar. De los no le ganarán. No le No le ganarán. No le ganarán. ...del proletariado del fútbol... ...señor González... ...Tolima pertenece al proletariado del fútbol en mire, Colombia... ...peor ya, todavía... Lita, ...peor todavía... Eh, ...peor todavía... todavía ...que sí, ese proletariado le tenga... Y y Acá mire, en la ...hay algo González... ...estoy de acuerdo con usted... ...la serie está abierta... ...no ha no, terminado... ...una, ciudad, está una feliz, serie se remontar... ...pero el partido aquí... Eh. ...sí tenía que haberlo ganado Nacional... ...al deporte claro. de Tolima... ...aquí de local... ...Nacional tenía que ser... ...en vez de festejar... No Hombre, le ganamos a la once caldas en el minuto de Dios por un golpe del azar. ¿Qué dicha? No, es que Tolima le ganó a Nacional. ¡Ay, ah, hagamos ¿qué baile, hace, bailemos! ¿Qué, ¿Qué tal eso, hombre? Mire, ¿Qué el, pobre el, el, el de día, el ¿Qué día, día a su el día, que usted, ¿qué tal el día de que usted hombre? cambie ese discurso es, y respete a Tolima, ese día le van a ganar Yo a Tolima. Le... De resto no le ganan Yo a Tolima. Yo no he respetado el Tolima. Es... ha dicho sí. su verdad sí. y su realidad. Sí. Esto limita. A la altura de los equipos chicos de este país, Eso, siga siga con ese mensaje y verá. Pero, pero hombre, hombre solamente no le gané, en vez de festejar, hombre usted, cano, en solamente... un chilipaso nos dio un partido cano que dicha, no, eh, es que Bolívar ganó. Es que bailemos. Es bailemos, que, que, es que empezamos, es que, eh, Rafa, so... estuvimos hablando, perdón una aclaración, estuvimos hablando del partido de pesar, Bogotá, de Bogotá, pero Medellín, en la Copa. Hasta sí, hoy se te estaba está olvidando las semifinales. Se te estaba está clasificando olvidando las semifinales porque ganamos de visitante al Once Caldas. Ahora, si van a jugar el partido de vuelta acá el 11 de septiembre contra Once Caldas, como jugamos hoy contra Santa Fe, sí. A lo mejor no te se te estaba olvidando ¿Dónde? el detalle del cambio de, de, de, porque estaba festejando primero que le ganó a talima Nacional y se Ahora. le olvidó que Medellín. Yo le pregunto a Juan Diego y le preguntó al cirujano, Augusto Velosa. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice el señor González respecto al Deportes Tolima? A ver, me parece que eso de menospreciar rivales tampoco ha estado muy, muy, yo no he estado muy al, en, en ese concepto. Ay, el ay, el ay, concepto. ay, ay, ay, ay, ay, ay, Usted el Es problema. Yo, yo, yo ay, ay, ay, Lo que ay, pasa ay. es que aquí. Yo no estoy sujeto a lo que el señor González me diga. Ay, mire el libreto, concepto. mire el libreto. En porque cambio se salió en del cambio. Libreto. Quienes lo rodean a usted, Si tiene que estar sujetos sí, al libreto señor, que, usted sí, que usted les envía. Sí, señor. Aquí es muy distinto. Sí, señor. señor. Nosotros, yo tengo mi concepto, y luna, mi concepto. Velosa, y no tiene y que etcétera, ser el que etcétera, diga etcétera. el señor González. Ay, ay, ¿Qué ay, pena ay, me da? Aquí sí, pero opera muy diferente, todos tienen que hablar lo que usted me diga, Diego. Ahí sí me muero la pena. Me muero la pena primero. Pero para mí, el deporte es Tolima no se puede menospreciar. Y ha hecho Fútbol Atlético Nacional ah. le ganó el partido bien al Atlético Nacional el jueves, Ni pero, también. pero le faltan Acabó 90 minutos. arriba defendiéndose. Sí, le faltan 90 minutos, el tío Nibagué puede sí, ser otra cosa, abierto, pero, lo puede replantear o sea, el técnico Juan Carlos Osorio y otra cosa puede pasar. Bueno, a ver Augusto bueno, me lo en el grupo es famoso por los papelitos, el señor Juan Diego Arroyave de los papelitos que le pasa no. González ah, para no, él, no, repetir así. como un lorito. Bueno, es sí, famoso. Como, Somos entonces, el el que ah, dice, sí. lo otro. Sí, uf. Tolima hasta hace 15 años era un equipo chico de sí, los últimos lugares sí. de la tabla, sí. de una ciudad muy pequeñita en producción, economía sí. y demás. La gente sí. no va al estadio, pero los últimos 15 años es de los equipos que más ha entrado a los cuadrangulares finales. Que ha ganado. Que pero... ha marcado una diferencia futbolística en Colombia, con poca plata hecho grandes conjuntos pues, respeto pero, pero quiero, quiero que miremos por un momento eh, cómo quedó la, la tabla de posiciones ya con los resultados de la jornada. ¿Y cómo va a ser la próxima fecha? ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia en estos momentos? Y la plaza más taquillera, porque hay equipo y plaza taquillera. Carlos Alberto Arberá, buenas noches. Buenas noches, Rafa presentamos el termómetro, hablamos de las asistencias a la fecha número 9 del campeonato colombiano. Buena presencia del público en los estados del país, la principal esta noche en la ciudad de Medellín con 35.791, la segunda en Bogotá con 12.813 y la tercera... En Manizales, donde asistieron 12.100 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera: primero, en la ciudad de Medellín, donde han asistido hasta el momento 232.492 espectadores. Segundo, Bogotá, 109.440. La tercera, Cali, 76.846. Y el equipo con más asistencia es Nacional, 154.011 espectadores. Los resultados, La Equidad, 1, Petrolera, 2, Magdalena, 1, Cúcuta, 2, Once Caldas, 2, América, 1, Jaguares, 1, Patriotas, 1, Envigado, 3, Río Negro, Águilas, 3. Los otros resultados, Cali, 3, Pasto, 1, Santa Fe, 2, Medellín, 0, Bucaramanga, 0, Junior, 0, Huila, 0, Tolima, 1, Nacional, 1, Millonarios, 1. La tabla quedó así, primero Petrolera con 18, segundo Nacional con 17, Tercero Cali 17, cuarto Millonario 17, quinto América con 17, sexto Tolima 14, séptimo Cúcuta 14, octavo Patriotas 13, noveno para Once caldas con 13, 10 para envigado con 12, La Casilla 11 para Río Negro Águilas con 12, puesto 12 para Junior con 11, puesto 13 para paso con 10, puesto 14 Bucaramanga con 10, 15 para Medellín con 10, en el 16 está Jaguares con 8. Puesto 17 para Huila con 6. Puesto 18 Magdalena con 5. Penúltimo Santa Fe con 5. Y el último es La Equidad con 4 puntos. Y la próxima fecha: Cúcuta, enfrenta Bucaramanga. Río Negro, Águila, Semilla, Envigado. Junior será rival de Unión Magdalena. Santa Fe se mide a Millonarios, Pasto enfrenta a Once Caldas y los partidos de la fecha número 10, Petrolera contra Jaguares, Medellín enfrenta a Nacional El Clásico que será a las 5 de la tarde del próximo domingo, señal abierta de televisión para El País, Tolima contra Huila, América enfrenta a Cali y Patriotas será rival de La Equidad. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, ahí está entonces la tabla de posiciones, como que la, la fecha que va a ser el próximo domingo, porque esta semana... Alianza eh, Petrolera está de primero, ¡lo ahora la Alianza Petrolera! Sí, ¿Ya? es el mismo caso de Lima. el mismo caso de aliancita de primero, no lo ahora, ya, no ya el hombre, fútbol colombiano no se revolucionó con Alianza Petrolera. De, no de líder. aprende, ¿Qué no, tal aprende esa hombre? no aprende usted, no tal usted, no aprende usted. Bueno. Y, y don Raúl va a tener que ir urgentemente por Leonel. Por Leonel, así no quiere, Va a tener que ir urgentemente por Leonel, don Raúl Giraldo. No creo. El problema de Medellín no es técnico. El problema de Medellín es técnico. Usted lo sabe, Gustavo. El problema de Medellín es otro. No es técnico. El problema de Medellín es técnico. Lo solucionan solo directivos. El problema de Medellín es técnico. directivos. Le falta muñeca al señor. Alexi Mendoza. Mendoza es muy Así buen es, técnico, no. sino que no ha podido trabajar. No, a, en este mi, tipo. a mí me usted tiene decepcionado, sabe. a mí me tiene decepcionado el señor Mendoza. Así que no me venga usted con cuentos. No, cuentos no. Es, Siga ¿Usted el, sabe el libreto de González. Usted lo sí, sabe mejor usted usted no. que yo. No. no. <risas> no. Sí, eh, Leonel, Leonel, Leonel, Leonel. Bueno, pero hay un problemita que Leonel lo pedí vos, Osorio. Pero el dueño del equipo no lo quiere ver ni en pintura Es correcto Pero va a tener y, y, que cambiar de y, idea ¿Y, no, ¿cómo no, Va, va a tener cambiar, cambiar que cambiar de idea Porque el idea? único que nos saca de esta crisis Es el señor Leonel Álvarez Pero si, cómo va a cambiar si de idea él, él es el dueño del equipo No, no, a, Leonel no le le para. Eso, a Leonel no le pararon, No le, le para. pararon, porque lo sacaron la última vez El sindicato, que no es el sindicato Pero salud campeón no. Dos veces Sí, salió campeón ah. Pero después lo echaron a Leonel ¿Por claro. qué? Porque se paró el sindicato pues claro, claro ah, pero claro. entonces Saquen al sindicato Y verá que funciona la cosa pues entonces Pero es que, que acá... sacar el sindicato Incluye sacar a Cano no, caso, no, claro, no, claro ¿Cano, cano es el vice del cano, sindicato Cano no está en el sindicato El vicepresidente del sindicato, no, no, sindicato, no, no. sindicato no, no, es Cano no. Que no? Cano es no que está que en el no? sindicato ah. El sindicato va hasta la mitad de la cancha sí. Así de sencillo no. El sindicato cano va cano del arco el... a la mitad de la cancha sí, sí, Hay presidente, vicepresidente Averigüe papito Hay tres cabezas del sindicato Cano está en una de ellas El sindicato va del arco hasta la mitad de la cancha Los goles no con todo el derecho Cano puede estar en el sindicato, si es la gran figura del equipo. Con todo el pero, derecho pero está el, en el sindicato. Pero, cada semestre hay eh, sindicato. Óyeme, ¿Sí? Pero si Cano cobra ¿Sí? si y cobra Medellín, más que los pues, demás, antes el sindicato es Anticano. El, Anticano es el sindicato. ¿Por qué cada semestre hay sindicato en el Medellín? Voy, voy, voy a aprovechar mientras me llega el material del estadio. Luciano, dame un número del 1 al 201. 52. El número 52 dos, corresponde... 5 y 2. Corresponde al señor Oscar Londoño en el municipio de Envigado. Una sola persona está viendo el programa. Él y ganó. Entonces vea que si ganan personas... De, de, una sola persona estaba viendo el programa y ganó. A ver, el señor Osorio me da otro. El número 14, porque este hombre es el único jugador en el mundo que le puede pelear a Messi. Oiga, el único que le puede pelear a Messi. No hay otro. Por ahí no hay otro. El señor Gonzalo Mejía en Itagüí. Diez personas, este, en el otro era uno. Aquí hay diez personas viendo el programa. Cinco hombres, cinco mujeres. Gana premio. A ver. El 99, viste. ¿El, el cirujano me da el cual? 99. Corresponde al señor Néstor Jaramillo en el barrio La Floresta de Medellín. Ocho personas están viendo el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. Yo le doy el 178, Rafa. ¿Cuál? 178. El número 178 corresponde para doña Silvia Jaramillo en el municipio de Itagüí. Allí cinco personas ven el programa, tres hombres, dos mujeres. Está La, la gente que está viendo el programa que gana el premio y que vamos a... A estar entregando las personas que han llamado a nuestras líneas telefónicas Pueden llamar mañana al 230-9818 con Iris Ella hace entrega los premios Bueno, retomemos el, el tema De Atlético eh, Nacional eh, per, Una cosita, el, el profesor Queiroz Mañana va a tomar la determinación quién va a reemplazar a Daniel Muñoz, el, el jugador del Atlético Nacional que salió resentido en el partido contra el Deporte Solima. Así pues entonces, estaban en Bogotá presionando para que llamaran a John Duque como volante de millonarios. de millonarios. Hoy salió expulsado. No sé qué, cuál es el concepto que tenga el técnico de la selección Colombia para ese jugador, pero toca llenar ese vacío, porque la selección viaja ya para eh, Estados Unidos, a los dos partidos contra Brasil y Estados Unidos, mi estimado Rafael. Que son esta semana, eh, ¿no? Seis que y diez. Seis y, y, y 10 hay partido González porque por eso esta semana semana larga en la liga, acá en Colombia porque va a estar la selección Colombia jugando partidos el amistosos viernes, el viernes en Miami y el martes 10 correcto, en, en, Tampa, Tampa. en Tampa es que ese partido Brasil, que Nacional Venezuela. perdió con Tolima miserablemente por culpa tuya. No tiene. Gran parte de culpa tiene no, el señor no González. Asuma la, la responsabilidad, hermano. Un, un porque uno tan sobrador, tan soberbio que ya ganamos, to que limita, Tolimita, es tolimita que, gamerito, que eso no existe, que el senadorcito. Listo. Tolimita, así, tolimita, tolimita. es, Tolimita fue, es y será equipo chico. Yeah. Así de simple es. Pero que a uno en 30 minutos se le lesione todo el sistema defensivo y que uno agote los cambios. ...en 30 minutos agotados los tres cambios... ...es muy difícil... ...sin embargo ahí estamos todavía... ...pegados de la brocha... ...pero faltan 90 minuticos... ...así como ellos metieron 90 en 90 minuticos... ...un golcito... ...vamos a ver si nosotros... ...completicos... ...ojalá con la pizca de suerte... ...que aquí no faltó... ...y la pizca de suerte no es más... ...sino tener el equipo completo... ...sin tantos lesionados en tan poco tiempo... ...nos repite la dosis el Tolín... ...en cambio nosotros... Entrando al Atanasio el día 11 de septiembre, estamos Eso al otro que lado, que estamos al otro lado, al otro lado. Ya verán ellos, los señores que se paran en la cancha, si no les da la gana, porque hicimos lo más difícil, ganar de visitante. Bueno, le pregunto, a ver don Elkin, la voz y el Charrúa Cuello Núñez en el Atanasio, buenas noches, terminó el partido, ¿qué tienen que decir de, del empate de Nacional con Millonarios? Fagol, el saludo muy cordial para usted y para todos los televidentes, además de nuestros compañeros. Ha terminado el juego entre Atlético Nacional y el equipo de los Millonarios ante más de 35 mil espectadores. Nacional jugó muy bien, sobre todo el segundo tiempo, una cantidad de opciones increíbles que se pierde el equipo verde del departamento de Antioquia y sobre todo con los cambios. Uno entiende que el técnico Osorio ha sido ganador por historia... Pues en tema de recambio, de rotación de jugadores, pero yo considero que hay partidos con jugadores y equipos grandes y claves que se debe utilizar cierta nómina. Rovira ingresó en el segundo tiempo y marcó una diferencia enorme, ya hubo filtro en Nacional. Empató el Verdolaga, pero creo que queda el sabor agridulce por lo que hizo en el segundo tiempo el equipo Verdolaga. Charrúa, don Andrés Cuello Núñez, quien narró. Para el gran equipo, de Rafa Golinares, el segundo tiempo entre Nacional y Millonarios. ¿Cómo me le va, señor, y qué piensa lo que pasó en el estadio? Hola, Elkin. La verdad que Nacional se queda con un empate, con sabor, si se quiere, a más porque el gol que es Racucci es increíble, es increíble el gol que es Racucci. Y además con el ingreso de Robir y de Cepelini cambió totalmente el tema del ataque. Vladimir Hernández también ingresó muy bien. El tema es que Nacional desaprovechó una linda oportunidad de quedarse con tres puntos aquí en carácter de local. Y para vos, Luciano, para vos, Luciano, que me seguís diciendo que soy hincha de Medellín, no me metas a mí en el escuadrón rojo, yo no soy de ninguno, ni de Nacional, ni de Medellín. A mí me pagan por opinar y no hablo ni bien de un equipo ni mal, simplemente digo lo que pienso que Luciano siempre quiere ser la monjita de la caridad, qué les ve y los demás están en no, contra. Es increíble, de es increíble, nacional. me mete a mí en escuadrón rojo cuando no tengo nada que ver. Tranquilo, señor. A propósito de Independiente Medellín, lamentable yo veo un equipo, la verdad, parado en el terreno de juego. Se jugó muy mal ante Independiente Santa Fe, cuatro partidos consecutivos. Y creo que aquí hay que afinar tuercas, no sé si sacar jugadores o el cuerpo técnico. Pero lo que pasó con Medellín ante Santa Fe, que gana el primer partido del semestre, lamentable Charrúa. Nos vamos a Telantioca y regresamos, ¿eh? Regresamos porque hay mucho más aquí desde el Atanasio Girardot. Señores, sigan ustedes. Bueno. Bueno, yo no, creo que necesita, es muy difícil. La no es del robo, pero sí. resulta que a los 50 sí, segundos casi Nacional le mete gol a Millonarios y dijo Nacional no ha he hecho nada. Y sí, a los González, 50 segundos. Usted tiene casi vitrina no me... porque nos acabó el tiempo. Eh, Mariano Espina en Cartagena. Un abrazo que siempre nos ve. Martelena Sosa, Darío Barrientos en Cúcuta, Alirio de Jesús Holguín y Melquisedec. Doctor Carlos Alberto Zuluaga. El aspirante al Consejo de Medellín, doctor Carlos Ríos y al doctor... Eh, Eugenio Prieto, gerente del área metropolitana En Medellín Sergio Ramírez eh, pero, a, a ver, dale ah, bueno. Para Daniel López y su mamá Doña Lida López en Castilla Para Keri Mercado que está con su hermana Tatiana Mercado Y el bebé Justin que acaba de nacer en Lowell, Massachusetts de Estados Unidos Y para Don Chalo Jiménez en Pasto Al Mundic Sergio Ramírez, eh, al Capi Freddy Pineda, Jorge Mesa enrutamos a Alejandro Mercado En Armenia Carlos Andrés Ortiz y en Tumaco a Pablo Zuluaga eh, en Bogotá, Doña Ana, Ruda, Víctor, Roberto, Fabiola, Aurora Un abrazo gigante Se nos acabó Y Jonathan, a Jonathan también y Viviana Ay, Se nos no. acabó el tiempo, muchas gracias Recuerden las palabras del salmista En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado Dios le bendiga, permiso